Bueno. bueno, damas y caballeros, bienvenidísimos... ¿Qué pasó? Llegó el COVID Bueno, damas y caballeros, bienvenidos, hola, un día más, un día menos a este, el canal, su canal, La Rosca con... Bueno, eh, el día de hoy, eh, mira, este hijo de... está emocionado por tirar la caja, que él nunca en su vida se había sentido tan útil Entonces, hoy vamos a hablar sobre los fans Flow de Cooler Master Ahora, ¿por qué sí que el flow? Porque vi otros que la verdad no me quiero ni acordar el nombre, pero eran muchísimo más caros, marica. Eran RGB también. ¿Y este cuánto costó? ¿50 mil pesos? Como 55 mil pesos. Y el otro valía como 70 mil. Y era la misma mierda. Y rinden la misma mierda porque para mí todos los ventiladores son la misma mierda. Destapemos esta vaina porque. ¿Qué más podemos hacer al respecto? ¿Sí o no? Ya me tiré la caja, pero pues no, no hay nada nuevo. Sacamos acá. La saqué al revés. Eh. Y es blanco. Eh, lo pedimos. No, no. es negro. Y es blanquito, blanquito y rosadito. Lo pedimos blanco porque es para insertarlo en Exodia. Ya van a darse cuenta. Después viene el fan con dos cables. Viene con el cuatro pines. Eh, recordemos que son cuatro pines porque son tres para energía, uno para datos. El de datos es el que regula eh, la velocidad del ventilador. Y viene también con el conector RGB. Tengan presente de que este Cycle Flow es el, el Cycle Flow 120 y es la versión ARGB. RGB es simplemente que alumbra todos los colores. El A en el ARGB eh, se denomina para decir que el RGB en cuestión se puede controlar. Ahora. ¿Qué matigo, marica? Ay, viene con holograma, mire. Uh. Uy, me va a drogar acá. ¿Qué qué? En el siguiente. Video. ¿En el siguiente?